Bueno, pues soy Fernando Diego, soy el director del colegio y soy papá de una niña eh, que va a pasar ahora a primaria, que tiene seis añitos. Y, bueno, pues mi relación con el proyecto es que estoy desde el inicio eh, creando junto a más profas y maestras y más mamás y papás pues un espacio diferente eh, de aprendizaje común. Pues yo soy María Rivero. Eh, tengo una niña de 10 años, en quinto de primaria, y igual que Fernando, estoy en el proyecto desde el principio, creando esta historia tan bonita. Eh, el, el centro se llama Vital Alzar, lo toma de un navegante que es muy conocido, de aquí, de, de Santander, que lleva ya, pues yo creo que del, en torno a toda su vida, 60 años, 50 años, navegando, y su lema es ir llevando la paz allá por donde viaja. Entonces, lo que va es en veleros, que no van con motor, que no van... Y entonces Hay tres carabelas aquí en el Palacio de la madalena Él en su momento emuló a Colón, el viaje de Colón, y fue allí, y luego lo que fue es yendo a Australia, a México, o sea, hizo distintos viajes a lo largo del planeta y es conocido por eso. Y el nombre pues es tomado, lleva ya 20 años, este colegio se llamaba antes el, el Hipódromo de Bellavista porque hace un siglo aquí había un hipódromo en, en esta zona de Santander, en Cueto. De hecho, donde está el colegio eran las pistas, las carreras, pasaban por aquí. Bueno, pues este colegio nace aproximadamente hace cuarenta pues, y tantos años, 50 años ya, como un colegio público de Santander. Y nosotros llevamos aquí ocho años, años. Primero tuvimos un proceso de reflexión previa, comunitaria, entre pues, muchas personas que queríamos, estábamos buscando un tipo de educación diferente y siempre dentro de lo público. Y aquí llevamos pues esos ocho añitos. Sí. Exactamente, llevamos ocho años desarrollando este proyecto. Cuando empezamos a reunirnos para repensar la educación pública, buscamos un colegio, nos enteramos de que este pensaban cerrarlo porque era un colegio que se había, había ido per perdiendo alumnado a lo largo de los años y, y lo iban a cerrar para transformarlo en un espacio para educación de adultos. Y le presentamos a la Administración la posibilidad de que en lugar de cerrarlo... Eh, nos permitirá llevar aquí a, ca a cabo un proyecto distinto, y bueno, nos dijeron que sí. Sí, porque en, en este colegio solo había alumnado de un barrio, digamos, un entorno de chabolas, muy deprimido a nivel social, económico, cultural, entonces eran niños los que había aquí de esa zona, allí no hay luz, no hay agua, no hay eh, alcantarillado, y esos niños, que había 14, pues iban a ser dispersados pues, por otros colegios. Y nosotros aprovechamos la oportunidad pues, para crear un proyecto de transformación social y también comprometido con, con eso que estábamos buscando. Y es por eso que después de, de hablar con la administración salió públicamente que se iba a cerrar y aprovechamos, en vez de cerrarlo, porque no desarrollamos allí el proyecto, esos niños y niñas no se tienen que ir por otros por otros colegios y damos la posibilidad a que otras familias encuentren ese espacio educativo diferente que estamos soñando. Yo me río porque me acuerdo de una visita que vino a ver el colegio. Yo, yo me encargo de enseñar el cole normalmente a, a cualquiera que viene y, y la mujer me decía: me encanta, pero mi marido no me va a dejar traer al niño porque es un cole de podemitas. Entonces me, me hace mucha gracia. Yo diría que no. Que yo diría que no. Que, a que, ver, a participamos priori, de, de ese movimiento. Muchas de las personas estuvimos. En, Eso es. Pero a nivel particular, no, no, sí. no fue un movimiento en el cual tuvo una repercusión, pero vivimos esa, esa ilusión por el cambio, esa ilusión por, por empoderarnos, por decir, oye, no nos gusta lo que estamos viviendo, no nos gusta esta sociedad, hacia dónde vamos, queremos otra sociedad, queremos un cambio, y desde ahí sí, porque claro, todo, está todo enlazado, había familias de aquí, una mayoría que formaba parte, pero no digamos que había una relación directa en la cual aquí hubiera asambleas del 15M o, o eso. Sí que hubo una relación a nivel de personal y de creencia y seguimos estando ahí, seguimos buscando este como un elemento de cambio y de transformación social desde el ser de cada uno. Nosotros nacimos de un movimiento que se llamaba A Volar, éramos un colectivo antes de tener el colegio, en el cual reflexionábamos sobre la educación, y ya ahí ya nos creamos tres comisiones. Una era de, de reflexión pedagógica, de crear qué principios nos sostienen y son comunes entre todos. Otra era de relación con la administración, cómo podemos desarrollar eso en un entorno público y hacerlo efectivo. Y otra era de sensibilización, cómo puede llegar esto a conocerlo cuanta más gente mejor y puede unirse a, a nosotras. Entonces, bueno, ya lo teníamos en el ADN, creemos que cuanta más gente es más fácil, por lo menos ser un, un elemento transformador, si bien también aprendimos a que los grupos más de ocho personas trabajando en una misma línea son muy complicados, porque hay demasiada divergencia. O sea que necesitábamos a alguien que nos dijera cómo trabajarlo, cómo hacer efectivo, no tener la sensación de pasarte horas y horas hablando, que era lo que nos pasaba, sin crear nada, sin ni siquiera llegar a acuerdos. Entonces, se trata de todas esas ideas, organizarlas y llegar a algo más representativo, más factor de cambio y que nos una más. Está David Pino, que es un, en este momento es un técnico del gobierno de Andalucía, pero en ese momento yo creo que todavía no participaban los movimientos sociales ayudando a crear cooperativas dentro de movimientos eh, horizontales ¿no? que había. Entonces, claro, nosotros llegamos aquí con unas ideas, pero no estaban funcionando a nivel organizativo. Y tuvimos la suerte de un papá, que es el... Eh, Tito, que es el, el presidente de Lampa hasta ahora, que tenía relación por su trabajo con él. Entonces le trajo en dos ocasiones y nos dio dos formaciones sobre cómo organizarnos para realmente ir todos hacia el mismo lado y crear este movimiento en vez de lo que estábamos haciendo que era lo contrario. Y eso nos sirvió para crear un proceso de reflexión que fue Repensar es Vital hace cuatro años Tres o cuatro, uh -huh. en la cual establecimos entre toda la comunidad eh, un proceso eh, de desarrollo del proyecto con objetivos a uno y a cuatro años, en las cuales luego se surgieron 19 comisiones diferentes y nos organizamos en función de las temáticas de esas comisiones por nodos. Se creó un consejo. Eh, el rector que le llamamos, no sabíamos qué, ya qué nombres poner, porque como habíamos puesto una organización, queríamos separarla de esta, pero luego eran nombres tan, tan consejo rector, ya la universidad aquí y todo, y era, bueno, es muy, muy gracioso, pero bueno, la cosa es que tenemos una manera de organizarnos en la cual distintas personas, sean maestras, sean familias o pues sean personas del exterior que quieren colaborar con el proyecto, Teníamos objetivos a uno y a cuatro años, y ahí estamos. Se están más o menos sacando unos más, otros más, en función de las personas que lo sostienen. No todo el mundo puede participar eh, viniendo aquí o a través del email, cada, como antes he dicho, a nivel de maestras y maestros. Lo mismo las familias, cada uno tiene su situación, entonces cada uno desde su espacio participa. Claro, cuando nosotros hicimos este proceso de, de reflexión, que lo llamamos repensar es vital, por ser el vital alzar, eh, lo hicimos sobre todo porque llevábamos, era nuestro quinto año, queríamos parar y ver dónde estábamos y, y sobre todo las personas que se habían ido sumando a lo largo de esos cinco años, mmm, si tenían los mismos objetivos con los que empezamos o teníamos que variarlos en algo o ampliarlos. Y al venir este hombre, David Pino, nos dimos cuenta de que éramos un, un proyecto de resistencia, Llevábamos cinco años eh, peleándonos entre nosotros un poco, pero también resistiendo ante la administración que era muy dura con nosotros, especialmente con los profes, pero al final si atacan a los profes nos estaban atacando a todos. Entonces la idea fue cómo pasar de ser un proyecto de resistencia a ser un proyecto de crecimiento, de, con miras hacia el futuro sin miedos. Y, y este proceso nos ayudó a eso, ¿no? a darnos cuenta de que, de que ya estaba, que, que ya éramos estables, que ya eran cinco años en los que estábamos empezando a demostrar que esto era posible, que esto se puede hacer. Y ahora mismo ese objetivo yo creo que está cumplidísimo porque hemos llegado a 100 niños y niñas, que hace cinco años era un objetivo a cuatro años, y, o sea, hace cinco años, no, hace tres. Y, eh, y además eso, las personas que se suman ya se están sumando y tienen la sensación de llegar a un proyecto mmm, abierto, eh, estable, todo muy organizado. Cuando nosotros hace tres años la sensación era de, nos van a cerrar cualquier día y, y siempre con miedo y siempre preocupados. Entonces, eso nos vino genial, el parar y reflexionar. Y de ahí es de donde sale lo que, lo que dice Fernando de nuestra nueva organización de nodos, comisiones, grupos de trabajo... Y con respecto al Consejo Rector, que es una palabra que no nos gusta, eh, la idea original del Consejo Rector es tener unos guardianes del proyecto, que a mí me parece precioso. O sea, unas personas que tengan claro lo que es esto, lo que se, este, se está haciendo aquí, tanto profes como familias, y que puedan contarlo fuera, contárselo a las personas que se suman y encargarse de velar por ello. O sea, que no se nos distorsione demasiado en el día a día. Y me gusta mucho más guardianes del proyecto, pero quedaba igual muy poético para documentos. Consejo de guardianes. Pues es muy curioso porque soy director del centro porque eh, en ese proceso, claro, se requerían maestras y maestros. Bueno, da igual el género, se requerían maestros y maestras. El tema es que yo estaba en prácticas, acababa de sacar la oposición un año antes en la en un colegio, en un aula de dos años. Y claro, éramos muy poquitas personas las que habíamos echado una comisión de servicios. Las profesoras que estaban aquí previamente, la administración les ofreció la posibilidad de continuar aquí y de desarrollar ellas el proyecto para que no se tuvieran que ir a otros centros y cambiar de espacio. Y, pero ellas prefirieron, eran, digamos, tan cercanas a la jubilación y claro, emprender un proceso ellas me entendieron, prefirieron elegir algo diferente, entonces fueron a otros colegios cercanos de aquí, públicos también, y bueno, pues echamos la comisión de servicios, varias maestras, y un día Ramón Ruiz, eh, que fue el director general que dio la oportunidad a que este centro empezara, sin esa elección siempre tienes que encontrarte personas que en un momento dado abran la puerta a una posibilidad diferente, y en este caso él fue el político que apostó, en una primera reunión nos dijo, todo lo que tenéis reflejado, los principios que estáis buscando, entran dentro de la edu educación pública. Me acuerdo perfectamente cómo él tenía nuestros principios y tenía la ley. Iba diciendo, todo cabe dentro de la educación pública y dentro de la normativa vigente, que en ese momento era la LOE. Eh, entonces ahí empezó un proceso de negociación y acabó, pues, dándonos la posibilidad de desarrollar el proyecto. pues Esto fue tal que en enero empezamos a hablar con ellos, y en septiembre empezamos. La Administración Pública básicamente es la Consejería de Educación en España, o sea, dentro de cada comunidad, cada comunidad es autónoma, las transferencias educativas están, ya son propias de cada comunidad, que es quien lo rige. Es verdad que la ley eh, es de carácter estatal, pero luego cada región tiene su normativa, lo implanta de una manera o de otra, siempre respetando la normativa mayor, ¿no? la, la estatal. Entonces es la Consejería de Educación a la que siempre te tienes que dirigir si quieres emprender un proyecto sobre todo si es público es fundamental, porque lo público requiere de, de maestras funcionarias. Entonces, si no hay funcionarios que ya tengamos la, la posibilidad, la, la oposición sacada, y además no seamos interinos, sino que tenemos que ser de carrera, eh, no, no puede ser desarrollado. Una oposición es un concurso, un concurso público en el cual se presentan todas las maestras y maestros en este caso eh, y compiten por tener una plaza dentro de, de un, un puesto de trabajo que es de por vida, o sea que nunca le pierdes. Y en este caso es para ser maestras desde, bueno, en, en mi caso fue de infantil, que es de 0 a 6 años, si bien. En nuestra región solo hay de 2 a 6 que se pueda hacer. Y luego hay de primaria, que sería de 6 a 12 años. Entonces, toda persona que quiera optar a esa plaza, pues tiene que pasar. Y esa, esa oposición tiene dos fases. Una, de un examen, dos, tres exámenes, varios exámenes. Y luego, una vez que... Pasas esos, se te suman unos méritos, que son los méritos que tú puedes tener pues por estudios, investigaciones, formaciones, eh, puestos que hayas desempeñado. Se suma y los primeros, en función del número de la plaza, pues tienen esa, esa, esa plaza de maestro, maestra de por vida. Las personas que nos estábamos reuniendo para definir un poco qué tipo de proyecto educativo quisiéramos tener dentro de la escuela pública, ya había un grupo de maestras y maestros, estaba Fernando, que sigan con nosotros estaba también María, ¿verdad? Sí. Pero había más, algunos tenían su plaza sacada, habían aprobado posiciones, con lo cual lo que hicieron fue solicitar una comisión de servicio para desempeñar aquí su cargo de forma temporal, salvo que te lo sigan eh, aprobando. Eso es, eso es tú. Tú para poder venir si la persona, digamos que la persona tiene su plaza definitiva en un, en un colegio. Entonces aquí había tres personas que lo tenían, que decidieron no seguir aquí, y entonces eh, nos pidieron, oye, ¿quiénes de vosotras, quiénes de vosotros querríais formar parte de desarrollar este proyecto? Y bueno, lo hicimos, yo creo que lo echamos ocho, ocho maestras que podíamos optar a, a la plaza. Cuando nosotros imaginamos cómo queremos que sea el cole donde van nuestras niñas y niños, voy a hablar como familia, eh, lo que queremos es un lugar donde se les respete y donde ellos se puedan desarrollar libremente y donde desplieguen todas estas cosas que ponemos en nuestro proyecto, ¿no? que sean críticos, reflexivos, que tengan capacidad de decidir, de repensar lo que quieren hacer, que, que sepan decidir, mm. Y claro, dentro de la educación pública eso normalmente no se ofrece. La educación pública, al menos aquí, la que hay, la que la, la que tienes eh, acceso, es una educación todavía muy, muy tradicional, muy del siglo XIX. Niños sentados en pupitres mirando una pizarra, escuchando a adultos que les sueltan un rollo que viene un libro de texto, que te vas para casa, que haces deberes, exámenes... Eso desde, desde los siete, ocho añitos. Con lo cual, dónde queda el espacio para desarrollarse integralmente como ser humano, o sea, dónde queda el espacio para eh, analizar sucesos que escuchas en las noticias, que es, pasan alrededor tuyo, situaciones sociales como la tuya y distintas, eh, para mirarlas desde una perspectiva crítica, ser solidarios, para desarrollar tu capacidad de empatía, para aprender a pensar, aprender a aprender, entonces, bueno, cuando nosotros nos pusimos a, a desarrollar el, esas líneas básicas de pedagogía que nos gustaría que estuviesen aquí, intentamos que quedasen reflejadas todas ellas. A algunas llegamos mejor, a otras todavía no llegamos del todo, pero desde luego son la línea a la que aspiramos y para la que se trabaja constantemente. Año tras año hemos ido mejorando. El primer año era un caos, el segundo otro caos, el tercero un poco menos y bueno ahora mismo estamos llegando a casi, yo diría, todos los objetivos que nos planteábamos. Sí, el tema es que eh, nosotros desde el inicio queríamos que las niñas, los niños, eh, fueran un agente de cambio, y para ser un agente de cambio no puedes ser lo mismo que los demás. Y para no ser lo mismo que los demás tienes que ser tú, ser tú mismo. Y para ser tú mismo tienes que crear el espacio para que los niños y niñas puedan elegir. Que son encontrarse y sacar lo mejor de ellos. Entonces eso es lo que buscamos todo el rato, crear ese espacio para que ellas y ellos puedan ser. Y desde ahí cambiar su espacio, dar otra posibilidad. Mi experiencia como educador en, en todas las instituciones en las cuales he estado pues es diferente, depende. Hay unas que me han permitido más, me han dado ese espacio que requería para crear cosas, y, y si yo creo, pues permito a los demás la posibilidad de crear ellos, y otras que no, que, te, que, te, que no te dejan tanto. Dentro de la educación pública yo solo había estado en un colegio en, en la red otra localidad y la verdad es que tuve la suerte de encontrar un equipo directivo que me permitió crear cosas. Eran niños pequeñitos, yo también lo elegí a posta, quise estar con dos años, porque al final... Eh, ah, está con los pequeñitos, da igual lo que hagan. Y bueno, eso es lo que lo usé como una estrategia de personal de desarrollo personal, de poder... Porque estar en un sitio en el cual no hacer lo contrario a lo que crees, que más va a posibilitar que sean felices los niños, es muy duro. Entonces, a mí me dieron la posibilidad de, que, de crear ese espacio y luego la administración me dio la posibilidad de hacerlo aquí. Entonces, es fundamental el hecho de estar creando aquello en lo cual crees. Y si no te permite el equipo directivo, no te permite la administración pública desarrollar un proyecto, es más complicado. Siempre tienes posibilidades, o sea, eh, digamos que mm, siempre tienes una, una posibilidad de crear algo diferente y eso depende un poco de ti, de, de lo que estés dispuesto a, a apostar, a, a hacer y, digamos, a exponerte públicamente, porque al final es una cuestión de exposición. Si tú te quieres exponer y quieres decir, mira, para mí, esto va a crear algo más grande, va a posibilitar hacer otra realidad, te expones, pero si no te quieres exponer, pues porque, por miedos, por experiencias previas, por lo que sea, porque cada uno tiene una realidad diferente, a veces hay circunstancias en las vidas que, que igual tienes a alguien enfermo, no es tu momento, pues es más difícil, pero si te permites esa exposición, pues cualquier cosa puede llegar. La educación emocional para nosotros es todo, no es hablar de qué emociones tienes, no es hablar de qué ha pasado hoy, digamos que es una parte más de la vida de las niñas y niños del colegio y de los adultos, o sea, no solo son los niños, porque si los adultos estamos bien, tenemos un espacio para nosotros, vamos a posibilitar que ellos también estén mejor. Entonces, educación emocional lo impregna todo. Es cierto que tenemos espacios ya predeterminados para una reflexión colectiva o personal, espacios en los cuales un niño o una niña puede ir a tener un momento pues para él, que no todos estamos bien en cualquier momento, nos enfadamos, hay conflictos, también tenemos protocolos en los cuales cuando hay un conflicto saber qué hacer, pero no ese protocolo, no ese espacio está por encima del ser que es cada uno y de cómo está. Entonces, por educación emocional lo entendemos todo, absolutamente todo. Y es que no podemos crear espacios para el aprendizaje si uno no está bien, si uno está triste, si, si se ha enfadado con un compañero o compañera, porque esa emoción, eso que está percibiendo, que está sintiendo ese niño en ese momento, no le va a permitir estar en ese proceso de aprendizaje, entonces, por eso, nosotros le damos tanta importancia. Lo primero es el ser, cómo está ella, cómo está él, y luego ya vamos a lo demás. <risas> la tradición educativa de la que bebes es de todas y de ninguna. Digamos que estamos en continuo aprendizaje, estamos abiertos a que cualquier eh, línea o cualquier reflexión pedagógica nos inunda y forma parte del colegio. Estamos yendo a cursos, a formaciones, es un continuo. Pero por otro lado somos nosotros mismos. El proceso de reflexión es colectivo, primero del claustro, también de las familias y luego de nuestra manera de organizarnos, que es a través de nodos comisiones de trabajo, en los cuales cada una tiene unos objetivos particulares y esos, digamos, que confluyen en la totalidad. La base es una enseñanza activa en la cual el niño, la niña, el adulto cree su propio proceso de aprendizaje personal. Y a partir de ahí cabe todo, porque no nos gusta encasillarnos en somos Montessori, somos Reggio Emilia, somos eh, Amaraberri, que son sistemas que están funcionando muy bien, pero si eso lo ponemos por encima de lo que somos nosotros, al final nos estamos perdiendo o no dando las mayores posibilidades a aquello que el niño quiere. Porque nos vemos que hay niños que requieren algo más sistemático y otros necesitan moverse y ser más caóticos. Entonces se trata de dar el espacio que requiere cada uno y desde ahí que construya su proceso personal. Cuando hablamos de diversidad, es, hablamos de Vygotsky, básicamente. Creemos que la diversidad permite el enriquecimiento y el crear cosas más grandes que lo contrario. Cuanto más homogéneo sea el grupo, menos posibilidades hay de aprendizaje, porque al final ves menos, escuchas menos, hay menos modelos. Nosotros partimos de juntar edades. Tenemos tres edades en infantil y dos edades en, en primaria. Creemos que también eso tiene que haber un, también una posibilidad en la cual el modelo permita crecer. O sea, el modelo tiene que ser próximo, como dice Vygotsky, porque si el modelo es muy lejano, si con, pones un niño de tres años con uno de 10 claro que va a aprender cosas, pero digamos que va a haber un salto tan grande que muchas no las va a poder comprender. Nosotros tenemos grupos homogéneos porque creemos en los modelos de aprendizaje próximos, pero también diversos. Cuantas más posibilidades tenga el niño de ver algo diferente, escuchar algo diferente, pues más va a traer a su vida y eso le va a favorecer una reflexión. Ah, este hace esto con esto. Ah, este escucha esto. Ah, mira cómo baila. Para nosotros, observar es aprender. Cuando un niño se para y mira, no todo es hacer, nos enseñan que si no haces no aprendes, cuando realmente solo aprendes desde lo que eres. Ya misma, la misma presencia de un niño en un espacio está cambiándolo todo, está permitiendo a otros crear algo diferente y ser algo diferente. Entonces, es ahí desde lo que nosotros entendemos con metodología activa, es ahí desde, desde donde creamos grupos de, um, heterogéneos en los cuales... Eh, hay un par de edades que, que les permitan pues, hacer esa reflexión desde, do, desde donde ellos pueden también aprender. Eh, los niños y niñas que vienen a este colegio son de donde quieran que sean. Si sí, es verdad que hay un proceso administrativo en los cuales nosotros no elegimos las niñas y niños que entran, sino es un proceso ordinario que entran como en cualquier otro colegio, ellos echan la solicitud y en función de dónde vivan, de la renta, de los hermanos si están en el centro, de dónde trabajen eh, el papá, la mamá, pues tienen una serie de puntos, es así como le recibimos. Entonces aquí hay niños, por ejemplo, en este último proceso ordinario han entrado una familia que viene de Canarias y otra que viene de Francia y tenemos de todo el norte de España, eh, pues niños de Galicia, de, de Asturias, de León, de, de Bilbao, de Cataluña también. Entonces, bueno, cada vez es más difícil entrar, es cierto, porque ya estamos a tope y, y antes sí que era más fácil llegar, porque teníamos más plazas y como no había competencia para entrar, pues bueno, pues el que la echaba, entraba. C tenemos 102, son poquitas, 102 plazas y también eso nos permite el cuidar a nuestras niñas y niños, el acompañarlos. Entonces tampoco queremos crecer, sino porque el acompañamiento, tanto el hecho de que un niño o niña sepamos todos quién es, el proceso vital que lleva lo que hace, lo que le gusta, lo que no, saber cómo dirigirnos, saber si requiere espacio cuando está enfadado, no venir y, y agobiarle o quererlo cambiar de lo que está viviendo y otros que en cambio requieren ese cariño. Con un colegio con 100 niños, 100 niñas, se puede hacer, pero con un colegio, no quiero poner límites, pero con un colegio más grande si sí es verdad que no es tan fácil. plazas que, que hay en este centro somos nueve maestras y maestros y digamos que parte de esas plazas son cubiertas ya con personal definitivo y otras salen al concurso que hay todos los años eh, y que es cubierto por profesoras y profesores interinos. Al final las plazas no se van haciendo definitivas hasta que el proyecto se va sentando y digamos que ya, eh, ya se mantiene en el tiempo. Entonces nosotros somos herederos un poco de qué va a pasar con este colegio. Empezamos con 14 niñas y niños, ahora estamos en 100. Entonces con el paso del tiempo esas plazas llegarán a ser definitivas y serán, eh, serán cubiertas siempre por una maestra o un maestro de carrera que no cambie de centro. Para, para los colegios como el nuestro, yo entiendo que el interinaje debe ser complicado para todos los colegios, pero cuando hay un proyecto educativo muy concreto, eh, desarrollarlo cambiando de profes todos los años es dificilísimo. Los primeros años, de hecho, que nadie nos conocía, era casi imposible eh, encontrar una armonía en el claustro. Ahora mismo, que ya somos bastante conocidos en la región, las personas que llegan sí que saben dónde vienen y de hecho muchas lo están esperando, están ahí ansiosos por entrar, pero ha sido muy duro años atrás, el, el, un claustro dividido entre personas que sí apostaban por esta educación y personas que en el mejor de los casos creían que sí, pero no siempre era así. Entonces, es, tener un claustro estable es, es algo básico para poder desarrollar un proyecto educativo de cambio. Sí, la formación de las maestras y maestros, eh, digamos que tienen que, tener, tienen que haber participado en el concurso, entonces la formación es la que cualquier otro maestro. Pero yo diría que más que saber, tendrían que ser, o sea, tener también ese proceso de reflexión previa y estar realmente buscando esto. Porque al final, esto no es ni mejor ni peor que cualquier otro, otra propuesta educativa, digamos, es una opción más y creemos que esta opción tiene que estar, ser otra posibilidad más para, para las familias y, y, y, y para las maestras y maestros. O sea, el poder estar dentro de un proyecto, el que te permitan entrar, acompañar a, a tus hijos y que todo sea transparente, pues no por todo el mundo es entendido. Eh, ¿Y cómo entendemos nosotros la convivencia, el respeto? Porque tú puedes hablar de respeto, pero podemos tener diferencias en cuanto hasta dónde es el respeto. El, puede haber una situación, y hay muchas situaciones en el día a día con niñas y niños, que actuemos de distinta manera, entendiendo por ese respeto cosas distintas. Para nosotros es permitir al niño darle lo que requiere en cada momento, y no intentar llevarle hacia lo que nosotros creemos que es mejor para él o para ella. Entonces, bueno, es nuestro punto de vista, nuestra manera de entenderlo. Y como esto, habría muchos ejemplos. Y luego también esa línea entre el claustro y las familias, hay diferencias. Estamos continuamente hablando, nos pasamos horas hablando y hablando, y respetamos también a cada maestra. Si aquí vas a un aula, vas a ver que dentro del proyecto lo desarrollé de una manera y dentro de y otro aula distinto. Y eso también es enriquecedor, porque así como hay niños y niñas distintos, también hay profesoras distintas, hay familias distintas, y esa diversidad también permite al niño incluso aprender cómo ubicarse o ser en cada espacio en función de lo que se necesite. Yo quisiera añadir que, con respecto a la pregunta sobre la formación de maestras y maestros, Mm, me parece que salen con una formación muy teórica de la universidad, pero falta, falta otro tipo de formación profunda del ser. Y llegan muy verdes a acompañar a niñas y niños, la mayor parte. Salvo que hayan decidido a nivel personal prepararse desde otro lugar, mm, no es suficiente. Y no estoy de acuerdo con el director en, en que esto es una opción más claro que nosotros la estamos desarrollando como mejor creemos o podemos, pero creo que este es el camino hacia el que tiene que ir la educación en general. No que cada colegio haga... No, tiene que haber una reflexión ya a nivel mundial de, de cómo estamos educando a las, a, a las niñas y niños del mundo, porque está claro que no está funcionando. Entonces, desde luego que nuestra opción es la nuestra, pero sí debería empezar a... A hablarse de, de pedagogía desde otro lugar, en las universidades, para que cuando la gente salga se anime a intentar cambios en, en los colegios. Porque es verdad que los agentes, grandes agentes de cambio, sois vosotras y vosotros. Las familias estamos detrás para apoyar, sostener y acompañar, pero está en vuestras manos mucho del cambio. ¿no? Entonces, Airi, te quiero llevar la contraria. <risa> Bueno, pues nuestro modelo de, de evaluación eh, se, se desarrolla en base a la observación y es verdad que nos preguntan a veces, sobre todo en su momento de cara a la inspección, pues ellos están buscando eh, como pruebas objetivas de saber cómo está el niño. Mi pregunta es, haciendo un examen un día determinado, ¿sabe realmente lo que sabe y no sabe ese niño? Cuánto más fácil es saber lo que sabe y no sabe ese niño en base a observarle diariamente todo lo que hace. Y es verdad que tú también tienes que ir llevando pues, alguna forma, alguna herramienta en la cual pueda reflejar pues, eso que está adquiriendo el niño, no solo las producciones, sino si se relaciona, si observa cómo, cómo eh, hace para resolver los problemas qué herramientas usa, si busca, qué es lo que hace. Y sobre todo, pues no para juzgarlo, que es que no se trata de juzgar, se trata de qué requiere este niño para crear, para poder desarrollar su vida, desarrollarse como ser y seguir aprendiendo. Entonces, digamos que esa es nuestra filosofía, el observar al niño, a la niña, para poder devolverle lo que requiere. Y eso también es muy importante para nosotros porque nos hace ver lo que no estamos haciendo. Yo también veo que son muchas niñas y niños en un aula. 22, acompañar a 22 no es fácil. Y yo sé que desde la administración te dicen que se han bajado las ratios, pero yo les diría que estén en el aula. Si realmente quieres procesos de calidad y de acompañamiento y poder aportar lo que requiere cada niño, con un grupo grande es muy difícil y al final es un problema económico, lo sé, pero bueno, también desde la administración se debería hacer un proceso de reflexión sobre en qué se gasta el dinero. Y eso es también, a nosotros nos llegan folletos, concursos, cartas, vídeos que no necesitamos para nada, que no se basan en nuestra necesidad y se basan en procesos que ellos ven, incluso vale, día de la igualdad, vamos a generar montones de tal, un concurso, lo editamos, lo mandamos. Ese dinero, yo, yo hablo por nosotros, porque igual para otro centro le vale, pero a nosotros no nos sirve de nada. Entonces empleemos el dinero, los recursos para lo que realmente es, que es para acompañar a las niñas y niños, o para crear procesos de, re, de reflexión en las maestras, en los maestros, ver qué es lo que se requiere. Yo añadiría que la evaluación los niños y niñas no la necesitan para nada. Es una cosa que las adultas y adultos hemos inventado. Vamos a ver si este niño es un 7, si este niño es un 3... Eh, por lo tanto, yo las borraría del sistema educativo hasta el bachiller. Como están y como centro público estamos obligados a, a cumplir la ley y la ley obliga a que Fernando meta en un programa informático si mi hija es un 7 o un 3 o un 9, lo que, lo que hemos hecho aquí ha sido todo lo posible por escapar. Desde luego, los niños y niñas están libres de ese juicio. Nunca saben, salvo que alguna familia lo elija, eh, qué nota tienen. Lo que hacen los profes, bueno me parece una labor preciosa, le oigo y me emociono, me lleva pasando ocho años que le escucho y me emociono. Y, ellos hacen esta observación y sí que lo tienen que plasmar en una nota final, cosa que no tengo ni idea cómo hacen, o sea, me parece imposible llegar a hacer eso, pero a los niños no se les entrega nada. A las familias nos dan ahora por, eh, por PDF un informe general de cómo ha ido los niños, el, o sea, mi hija en este caso, en cuanto a las competencias, cómo ha ido adquiriendo las competencias. Ya me parece suficiente juicio, pero bueno, está, dentro de lo que hay está, es, es lo menos malo. Y luego sí que está el programa informático, que en Cantabria se llama Hiedra, donde tú puedes acceder y ver la nota de tu hijo o hija en las diferentes asignaturas. Aquí la mayor parte de familias no lo hemos mirado nunca. O sea, es, es nuestra pequeña rebeldía, ¿no? De, pues si estoy en contra de esto no lo voy a mirar. Es cierto que cuando llegan a sexto muchas familias sí que dicen bueno, voy a ver cómo están saliendo porque me toca cambiar y cómo, cómo va a hacer ese paso, ¿no? pero sí me parece algo eso que, que el sistema se ha inventado, que a quien deberíamos evaluar es a las adultas. ¿Por qué a una niña de 9 años o de 10? No, vamos a evaluarle a él, como está enseñando. Pero bueno, está montado así y, y lo que hay que buscar es eso, son rendijitas por las que colarte y hacer las cosas más humanas. Sí, eh, sin duda es el proceso más difícil de todos el poner la nota, porque al final estás emitiendo un juicio y queremos ser un espacio libre de juicio hacia todo el mundo. Es como cuán diferente se está estando en el mar o estando con niños que no te sientes juzgado, a en cambio en una reunión de, de adultos en las cuales todos son opiniones y opiniones. Pues queremos ser ese espacio en el cual cada uno pueda crecer ausente de juicios. Entonces, lo ideal sería llegar a eso, que la administración permitiera sí generar procesos de evaluación de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo puede mejorar, qué requiere cada niña, qué requiere cada niño. Eso sí, obvio, porque va a permitir que pues tener un llegar más, ¿no? El ser más ellos, eh, o ver qué carencias hay, que eso también. ¿no? si algún niño requiere algo, y, y esos espacios de evaluación te permiten también reflexionar sobre cómo está cada niña y cada niño, incluso ver a aquellos que como no dan problemas porque todo va bien, pues les dices, ah, pues no estás tanto con ellas y con ellos, y están bien por eso, pero fuera parte de eso, el poner una nota, un boletín, pues eh, es algo que desde mi punto de vista no crea más. La ecología en el centro es, forma parte del día a día. Es verdad que todavía distamos mucho a lo que nos gustaría llegar a ser, puesto que el centro no es sostenible, eh, tenemos mucho material de desperdicio, pero bueno, eso nos está sirviendo también para que toda la comunidad seamos más conscientes de lo que hacemos y de cuánto material de desecho estamos generando. Entonces, la ecología... Hay... Nos organizamos en torno a nodos y hay una comisión tanto de adultos como otra de niños y niñas que vela por ello. Entonces crean carteles en los, para explicar dónde se recicla, qué hay que echar, lo llevan también a los puntos de reciclaje, van por las aulas explicando en qué consiste. Tenemos un proyecto de huerto en el cual eh, bueno, se plantan aquello que Toca plantar, aunque ahora bueno, es verdad que con el cambio climático eh, está un poco desbarajustado, que es un desbarajuste saber qué toca en cada momento. Pero bueno, seguimos un poco con las tablas meteorológicas, con lo que entendíamos por las estaciones del año, no qué plantar y qué, qué es lo más cercano. Pero eso también les sirve a las niñas y niños pues, saber qué, qué, qué cuidado requiere la tierra, qué se puede y qué no. Se trata de ser contigo mismo, ser tú y ser con el medio. Y bueno, tenemos también profesora, una profesora maravillosa también que, que desarrolla pues, esos contenidos dentro del área de, de ciencias naturales, y, y lo estamos haciendo de una manera transversal, que no sea un momento, sino que todo el día pues, seamos conscientes de lo que hacemos. Dentro de nuestro proyecto de huerto, a mí me parece muy interesante... El, nosotros hicimos, al llegar aquí, el colegio está rodeado de asfalto, no hay absolutamente nada verde. Entonces, hay dos proyectos muy interesantes, el, el proyecto huerto y el proyecto bosque. El proyecto bosque hemos tardado ocho años en conseguirlo. Se trata de levantar el asfalto de una de las zonas del patio para tener un bosque. Hemos tardado ocho años porque económicamente era muy, muy elevado el coste y al final lo hemos presentado por dif diferentes años a eh, eh, concursos, concursos públicos. públicos, y al final hemos conseguido uno que sí. Entonces, a ver si este verano conseguimos que empiecen, porque las cosas van lentas. <risa> y luego el huerto, el primer año levantamos una zona de asfalto para poner un cacho verde, pero nos lo destrozaban constantemente, porque el centro es un espacio de botellón para el barrio. Entonces, bueno, pues no había manera de sacar ese huerto adelante. Y a mí me parece muy bonita la idea que surgió este año, de Laura, la profe de tierra de, de ciencias, que fue hablar con un vecino de, de aquí detrás, del, del vecino del cole, que tiene un prao y él tiene su pequeña huerta, y entonces le planteamos si nos permitía poner nuestro huerto ahí y así él nos lo cuida, y dijo que sí. Entonces ahora los niños y niñas van al huerto del vecino a, a plantar, y claro, no nos lo han destrozado en todo el año porque él es una persona del barrio, su parcela está cerrada, pero a, aparte ya de que consigamos tener el huerto sin destrozar, es que nos está permitiendo abrirnos un poco a, al barrio, que, era, que es una de nuestras asignaturas pendientes. Al no ser familias del barrio, casi nadie, pues es que la mayor parte del barrio ni siquiera sabe que existimos, no saben que estamos aquí. Entonces, bueno, ir cogiendo estos lazos con, con la comunidad, a través del huerto en este caso, cuando esté el bosque también lo queremos abrir al barrio, bueno, pues nos permite cuidarle el medio ambiente pero a una escala muy amplia, ¿no? O sea, no solo el nuestro, sino el de todo el barrio. Sí, Laura, la profe habla de sostenibilidad, pero no solo ecológica, natural, sino de sostenernos como seres humanos también. Entonces lo incorporamos a, a, a esa idea que tenemos de sostenibilidad y medio ambiente. Mi experiencia como familia, como madre de este colegio, es muy positiva y enriquecedora. De hecho, terminamos el año que viene y yo ya estoy con la lagrimita en el ojo todo el día. Cuando llegué al proyecto A Volar, este proyecto en el que, del que acaba surgiendo nuestro cole, mi hija tenía dos añitos, entonces yo iba a ver un poco qué pasaba allí y me encontré con un grupo de personas con la mente muy abierta, desde luego, y con muchas ganas de crear algo distinto. Entonces, inmediatamente me, me, me colé. Mm, y luego no me han vuelto a echar, no, no, no, no he vuelto a salir de aquí. Eh, las familias aquí tenemos las puertas abiertas, y eso es un lujo inmenso. O sea, es un honor poder acompañar a tus hijos en su educación, más allá de hacer deberes con ellos en casa. Las familias podemos entrar dentro de las aulas, lógicamente hay una organización y hay un sistema para estar dentro del aula, pero están abiertas las puertas a todo el que quiera. Eh, y Hacemos un acompañamiento educativo y hacemos un acompañamiento emocional. De hecho, empezamos haciendo un acompañamiento emocional. En infantil entras a estar con tu niña o niño al principio, luego, cuando tu niña y niño ya se acostumbran a esta historia nueva, Empiezas a hacer acompañamiento a todo el aula de infantil, sobre todo emocional, sin olvidar que eres mamá en el cole, con lo cual tus brazos siempre están abiertos para acoger a alguien que está triste, que se ha hecho daño, para acompañar al baño, para te abro la mochila, te ayudo con el almuerzo o para una herramienta que te usen las maestras, hazme una fotocopia, eh, quédate un segundo que ahora vengo, este tipo de cosas, ¿no? Y luego cuando pasas a primaria y si quieres seguir dentro del aula, que disminuye mucho en el paso a primaria la, la participación en el aula de las familias, ahí te conviertes sí en una herramienta de apoyo educativo. Te, en mi caso, por ejemplo, te sientas en una de las mesas y eh, cada día pasa por ahí un grupo y tú ya sabes lo que tienes que hacer, que es sobre todo echarles una mano a que estén ahí o al que no esté pues echarle una mano a no estar, igual le te toca acompañar a uno que está más triste o más disperso o bajar con unos a que peguen una carrera porque el nivel de energía es, es enorme Bueno, hay muchísimas cosas que hacer, al final eso eres... Cuando estás mucho en el cole, yo, yo lo que siento es que eres, acabas siendo un equipo con los profes, cada uno en su lugar, algo que nos costó mucho al principio, el establecer dónde estaba el límite, o sea, el entender que yo soy una mamá y que él es el profe, pero si viene alguien externo, no le queda muy claro quién es el profe del aula, salvo que se lo digas, porque de verdad ves una armonía. O sea, hay, hay dos, tres, cuatro adultos dentro de la clase, todos haciendo cosas, todos ocupados, nadie está mirando, eso es una de las normas del centro, tú no entras a un aula a observar porque entonces nos vas a incomodar a los demás, salvo que seas un investigador de una universidad. Y, y bueno, pues eres una herramienta. Otra de las formas de participar, cuando no puedes venir al aula, o no quieres, porque hay familias que se sienten incómodas dentro del de aula, sería apuntarte a grupos de trabajo. Como hay 19 o 20, hay para todos los gustos. O sea, puedes estar cavando en el huerto, puedes estar haciendo visitas, puedes encargarte de hacer carteles, de hacer material, de, Trabajar desde tu casa, en el blog, en el Facebook... Bueno, hay, hay muchísimo trabajo por hacer y por descargarles a, a los profes de ello. Entonces, bueno, entendemos e intentamos que todo el mundo tenga su lugar. La realidad es que seremos un 50% de las familias las que activamente participamos de una manera u otra. El resto de familias vienen porque apuestan por ese tipo de educación, pero o bien no pueden, por sus horarios y sus vidas, como bien explicaba antes Fernando, o no quieren, prefieren mantenerse al margen. Pero, pero la invitación está y las puertas están abiertas siempre. En el caso concreto de, de mi hija, mi hija no viene de otro cole, solo ha vivido esta experiencia. Pero bueno, todos tenemos sobrinos o, o niños vecinos con los que, aunque no quieras, haces una pequeña comparación. ¿no? A mí me parece que los niños y niñas de nuestro cole, primero que les encanta su cole. Son felices, no les gustan las vacaciones, quieren venir a todas horas y eso ya te dice algo. Eh, es, es muy importante ver a tu hijo feliz y que donde tú le vas a dejar por las mañanas a las nueve él entre con una sonrisa y vengas a buscarle a las dos y no quieras saber nada de, de irse para casa. De hecho, normalmente antes de las dos y media aquí no se va nadie y porque hay hambre, si no ni eso. Eh, luego, además de, de ser felices, son niños y niñas muy creativos porque, claro, crean constantemente todo, desde el pensamiento hasta, hasta eh, eh, temas de manualidades, de plástica. Son niños y niñas con una capacidad de expresar lo que les pasa que asusta tanto hacia adultos como entre ellos. O sea, te asusta para bien, quiero decir, o sea, te, te quedas muda. Voy a contar una anécdota. El otro día eh, tenemos un niño de la edad de mi hija, de 10 añitos, que hace dos años tuvo un accidente en una piscina y perdió todos los dientes. Tuvieron que ir corriendo a urgencias, se los cosieron, o es sea, una cosa muy, muy traumática. Y eh, llevaba dos años sin poderse acercar al agua. Había conseguido la familia con ayuda que se duchase, pero ni mar, ni río, ni piscinas, absolutamente nada. O sea, tenía un, un shock muy fuerte. El otro día hemos bajado, estamos rodeados de playas aquí, cosa que le complica mucho a este pobre las salidas, y hemos tenido una comida en un parque que tenemos aquí al lado, que es fantástico, que está al lado del mar, y hemos bajado a la playa. Él, como siempre, no quería, ya lo teníamos previsto, pero la, la, mi, mi hija y sus amigas, que son muy amigas de él, le empezaron a animar. Venga, que nosotras te acompañamos, que estamos contigo, que, que ya verás, que tú puedes. Y él estaba ahí con, Jos que llega el verano y yo esto tengo que superarlo. Bueno, al cabo de una hora consiguieron que se acercase a la orilla y acabó bañándose, dándose un baño, bueno, disfrutando como, como loco. Y bueno, todos le felicitamos Y mi hija se acercó y le dijo, Guille, ¿te puedo dar un abrazo? Es que es tan bonito lo que has logrado hoy. Y le di un abrazo, ¿no? Y las adultas que estábamos alrededor, estábamos alucinadas que ellos sean capaces de, de la empatía, de acompañarle, luego de darse cuenta de lo que eso ha supuesto, pero además ir, decírselo y pedirle ese abrazo. ¿no? Entonces, es una anécdota que igual si no estás en el cole no, no te llega, pero a mí se me, se me puso la, la piel de gallina. Luego son, son niños y niñas, no sé, muy, muy sanos, con una relación entre ellos, con adultos, con, con el exterior, muy bonita. Entonces, es que vale la pena darles esta oportunidad de, de educarse de otra manera. Es verdad que no se saben los ríos. Y las tablas de multiplicar, ahí vamos. Y mira, mi hija me decía el otro día, tiene una prima de su edad. Y la prima no podía quedar para jugar porque tenía un examen el lunes. Mi hija decía, pobre, ¿no? O sea Qué triste no poder jugar por tener un examen. Y le preguntó, ¿de qué es tu examen? Pues de geografía, me tengo que aprender los ríos de no sé dónde. Y mi hija le dice a la, a la prima, que no lo miras en Internet. Claro, y es que es así. O sea, que les estamos haciendo memorizar, en otros coles, aquí no, información que ahora está a golpe de clic. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿Para qué lo van a usar? Yo no me sé los ríos de España. Me sé alguno. ¿Qué pasa por aquí? ¿Los de aquí? Entonces, bueno, eso, el que ellos puedan ocupar sus primeros nueve años de, de vida educativa en desarrollarse de otra manera, en adquirir el la capacidad de buscar esa información que necesitan en un momento dado me parece fantástico. Y, y, y luego que tengan tiempo para jugar, tiempo para desarrollarse, para la empatía, para... No lo podría enumerar. En este cole hemos llorado muchísimo. También os digo, ¿eh? los primeros años fueron muy, muy duros para las personas adultas, especialmente. A la mayor parte de las niñas y niños les conseguimos mantener a salvo. Y digo, a, a la mayor parte, porque el choque, no hemos hablado del choque cultural que supuso los niños que ya estaban aquí con los que llegamos, que fue bestial. O sea, muy, muy duro para las niñas y niños, sobre todo, más mayores. De hecho, hubo muchísimas bajas el primer año. Eh, y entre las familias lo, y profes lo mismo. El primer año y segundo, la, cada asamblea era... Uf, angustiosa, o sea, llorabas y te enfadabas y lo pasabas mal y salías diciendo esto no vale la pena, lo que conseguimos aguantar sabemos que sí lo valió. Yo he aprendido a, mira, te diría tantas cosas, pero me quedaría con, con la capacidad de, de empatía al final, o sea, de, de ponerme en el lugar de los profes, de escucharles de intentar ver las cosas desde su lugar y no siempre desde la barrera de madre, ¿no? porque me he puesto en su lugar físicamente, o sea, me he entrado a ponerme ahí, en sus zapatos, dentro de mi posibilidad, desde mi lugar. Escuchar a otras familias con necesidades diferentes a las que yo sentía que tenía a mi hija, el, el tener a mi hija como prioridad, porque si estoy en un coles, porque mi hija está en un coles, o sea, no olvidando eso darme cuenta de que aquí hay ahora mismo 100 niñas y niños, cada uno con su película, con su necesidad, con su trayectoria, y entender que la escuela tiene que acoger todo eso, y no solo lo que le pasa a mi hija o necesita a mi hija, ¿no? o yo. Entonces, creo que me quedaría con eso, con la capacidad de construir un proyecto amplio para muchas personitas, eh, donde todo el mundo tenga su lugar y se sienta parte importante de ello. Mira, lo, lo principal que yo he aprendido es el, la importancia del respeto a los procesos personales de cada uno. Antes estáis hablando de las niñas y niños, pues algo que, que ha hecho Ariadna con Guille, y es el ser conscientes de que cuánto de lo que realmente hemos vivido nosotros está influenciando en nuestras niñas y niños. Cuánto hacemos por cambiarlos cuando realmente son. Entonces, eso, el ser consciente de eso, de los niños ya son, es simplemente permitirlos crear eso, o sea, ser eso, el poderlo hacerlo públicamente, eso es lo que continuamente me estoy preguntando, ¿qué puedo ser, qué espacio puedo crear para que ellos puedan ser? Y salir de mis ideas de miedo, si hago esto, va a pasar esto, o este niño requiere esto, porque al final es un juicio, un juicio que responde a mi vivencia personal, a lo que he aprendido en los libros, a lo que he visto documentales, y quiero continuamente transformar eso, cuando él ya sabe. Entonces, llegar a ese punto, digamos que es con lo que, con lo que me quedaría. Al final las niñas y niños están escuchando a sus compañeros todo el rato. Entonces, eh, digamos que tienen un poco... A nosotros ya nos piden cuando están en quintos esto. hacemos algún examen. No un examen para nota, sino hacemos un entrenamiento. De tal manera que vean lo que se van a encontrar y luego corregimos con ellos. Ellos se corrigen entre ellos, empiezan a hablar, pero no para poner nota, sino para, mira, esto pues no es así o yo pienso que es asado. Bueno, pues tienen ganas de experimentar lo que sus compañeros, sus primos, su, los chavales del barrio, pues están, están experimentando. Si bien no es obvio para intentar crear también otro modelo en secundaria. Y para eso pues María, es esta, hay un movimiento también, eh, no digamos que es del centro, pero sí apadrinado por personas del centro que se llama Contiza bajo las uñas, que se está creando pues, otra posibilidad también en, en un instituto, vamos a crear esto en un instituto, algo en el cual pues bueno ella te puede contar mucho más, porque es la... Bueno, la brota, básicamente la idea es hacer lo mismo que hicimos para conseguir este cole, nos estamos reuniendo familias y profes de secundaria, algunos con plaza definitiva, algunos sin ella, profes de universidad también hay, maestros de primaria también, para reflexionar sobre cómo puede, haber una, cómo puede ser una educación secundaria distinta, o sea, que, sobre todo que acoja a niños y niñas y familias que venimos de proyectos como este nuestro, o sea, que el cambio no sea tan brusco, que nos permite la ley, estamos justamente ahora ahí, eh, investigando proyectos pedagógicos tanto en España como a nivel internacional, que funcionan, que está demostrado que se puede hacer la secundaria también de otra manera. Y ahora mismo, este sábado es la, es la tercera reunión, y la idea es la misma, eh, elaborar un proyecto educativo lo más amplio que nos permita la ley y presentárselo a la administración con idea de que nos deje desarrollarlo en algún centro. Por eso, porque terminan aquí, y es, eh, me acuerdo hay un proyecto en, en España que se llama Ojo de Agua, que tienen un artículo que es, que es el, Eso o el Abismo, es esa sensación de... No, no, ¿a qué vamos? No? ¿A qué, ¿Por qué eso? ¿Qué, qué tiene, ¿Por qué tiene que vivir mi niña o mi niño esta historia? No? Cuando hasta ahora hemos conseguido darles otra opción educativa. Las familias de aquí lo que hacen es recorrerse todos los, proyectos, o sea, todos los institutos públicos o colegios concertados de la zona y buscar el lugar menos malo, porque bueno no hay actualmente hay menos malo. Entonces, bueno, te enteras de que en un sitio están llevando a cabo un proyecto, en un aula, de... todos para allá. O, bueno, vamos ahí, ¿no? Pero la, la necesidad es grande. Y además es que ahora mismo yo siento que es el momento. O sea, a todos los políticos se les llena la boca con la innovación, con lo cual, bueno, no queréis innovar, pues venga, vamos a ello, ¿no? ¿Por qué quedarnos solo en primaria? Si la secundaria también necesita un lavado de cara urgente y ver la, la educación de otra manera. Bueno, no hay más que, que buscar vídeos, mismamente de las charlas TED, de adolescentes que te cuentan su experiencia en secundaria y, y, y ves la urgencia que tienen ellas y ellos también. Entonces, por ejemplo, en este proyecto, en Tiza Bajo las Uñas, están invitadas las adolescentes a, a participar. Ya tenemos tres y esperemos que se vayan sumando más, porque son ellas y ellos los que nos van a decir ¿Cómo quisieran que fuese un espacio para desarrollarse? Además, ¿en qué edades? O sea, es, que es cuando te estás desarrollando como, como ser a un nivel ya muy grande. O sea, todos los cambios que sufres a nivel físico-mental, la necesidad de separarte de la familia, de socializar... Todo eso hay que acompañarlo desde, desde la educación, sí o sí. O sea, es urgente, de nuevo. No, no dedicarse a crear futuros trabajadores ocho horas en una fábrica o detrás de un escritorio que obedezcan. Es que eso ya no, eso ya no, o sea, no es el momento. De hecho, las universidades están haciendo esta reflexión de que hay que educar de otra manera, tenemos que tener personas creativas, personas abiertas, personas con capacidad de gestionar otro tipo de proyectos. En primaria lo tenemos, en la universidad se está empezando a, por lo menos a reflexionar qué pasa con lo de en medio, que es donde ellas y ellas tienen que elegir qué quieren hacer. ¿Para dónde me voy? Y las opciones son tan pobres y tan tristes y tan... No digo las opciones universitarias, digo las opciones que se les dan en secundaria para autoconocerse. Entonces, bueno, ahí estamos. La ley, al final, es muy amplia y la ley en, sobre todo en los preámbulos es cuando te marcan eh, cuál es la idea que sostiene esa propuesta legislativa digamos que al final en la ley cabe, cabría yo soy un enamorado de las granjas escuela no hay granjas escuela en España cuántos niños y niñas eh, tendrían hay una posibilidad sobre todo niños con carencias a nivel conductual, no carencias, sino con alguna, digamos, que han pasado experiencias difíciles y cuánto puede eh, eh, ayudarlos, ¿no? contribuirlos, pues estar con animales, hay muchísimos estudios. Entonces la ley te permite eso. Al final yo creo que, como antes hemos dicho, es un poco que haya un político, una política detrás que diga, apuesto por esto, doy esta posibilidad. Y eso se requiere de personas que se expongan, bien sean maestros y maestras, familias, políticos, políticas, que digan, yo quiero contribuir a esta sociedad permitiendo o posibilitando que esto tenga cabida. En la ley, salvo cosas, incluso estamos viendo algunas propuestas educativas que igual, desde mi punto de vista, pues por lo menos con una subvención pública, pues no sé hasta qué punto tendrían cabida, están teniendo, pues creo que todo sería posible. Sí, eh, cuando hablamos de agentes, de crear niños, adultos o un proyecto como agentes de transformación social, Digamos que sí tiene obvio eh, una, un matiz político, un, un matiz de, de lucha por o de conseguir un cambio estructural, porque al final el, la palabra política está como muy denostada, dado pues, todos los ejemplos que estamos teniendo. Pero sí es verdad que es un ideal utópico, por así llamarlo, por el cual luchamos. Eh, más allá de eso, yo diría que, quizás suene repetitivo, es ser, ser en el mundo, ser en esta sociedad. Permitirte que aquello que crees que tiene que ser, lo muestres y desde ahí, o das herramientas a las niñas y niños para que sean y que crean en ellos mismos, o es pues muy difícil. Si tú a los niños les llevas continuamente por una línea, cada vez que se salgan de esa línea ya van a tener miedo, van a tener duda, porque están acostumbrados. Si tú a los niños y niñas no les das una línea, sino aquí tienes el mundo, sé tú en el mundo, cualquier cosa puede aparecer. Digamos que los valores, como la igualdad de género, eh, en la sostenibilidad, la ecología, cuando tú al niño le permites ser, están presentes. El tema es cuando les empezamos a a mover para un lado o para otro, porque aquí hay muy pocas normas en el cole y digamos que hay una ley, que es no hacerte daño a ti mismo ni hacer daño a los demás. Esa es la ley por encima de todo. Desde ahí funcionamos con todo. No hay... Digamos que aquí vienen niños de un poblado, los niños son gitanos, no aparece la palabra gitano en el vocabulario. Si tú ya haces algo relevante y le pones nombre, ya lo haces más presente y significativo y entonces digamos que hay esa energía presente y la estás sosteniendo, esto es digamos un punto de vista más personal, cuando no hablas de igualdad, aquí no hay diferencia entre niños y niñas, no porque ser un niño o una niña hay una diferencia, es verdad que cada uno puede tener unas necesidades, pero ya no por ser niño o niña, sino por ser. Entonces, desde ahí es desde lo que trabajamos, no desde ser, venir de África, bueno, no tenemos ningún niño africano, pero los hemos tenido, no había una diferencia. Es verdad que ven que eres negro y ven que eres blanco y a veces se producen situaciones en las cuales hay que trabajar, pero desde esa ley de no hacerte daño a ti mismo o no hacer daño a los demás. cuando un niño o una niña no tiene un juicio, no tiene un punto de vista determinado, es más fácil cambiarlo todo, porque no hay un prejuicio, no hay una forma de, este niño no puede porque ha nacido en esta familia o porque ha tenido esto, digamos que eso nos da mucha más facilidad. Entonces, los niños y niñas incorporan situaciones difíciles que observan fuera, bien sea en la televisión, porque están los medios de comunicación hablando, pues el tema de bueno, los refugiados, a los cuales ya hemos colaborado en varias situaciones, ellos lo incorporan y lo traen aquí, y hacen la pregunta, ¿qué podemos hacer desde aquí para cambiar esta realidad? Y desde ahí se les ocurren ideas, hacen mercadillos, hacen un proyecto, ahora mismo han creamos una cooperativa, crearon una cooperativa, no la creé yo, la crearon ellos en quinto y sexto, Vital Misetas, y desde ahí la estructura era tal cual una cooperativa, y digamos tenía tres objetivos a nivel económico, crearon camisetas y las vendieron. Una era para mantener lo que es la cooperativa, poder seguir invirtiendo en camisetas, otra era pues, para tener una excursión de fin de curso, que han ido a un albergue, y otra ha sido para transformar una realidad social que estaban viendo injusta. Y ese dinero recaudado, que han sido 297 euros, se ha donado a Amnistía Internacional. Vino un educador de Amnistía Internacional, les habló de la situación de desventaja o de lucha por los derechos humanos que se está produciendo en otras partes del mundo y en los cuales ellos están participando, y ese dinero lo donaron ellos y lo eligieron ellos. No parte del colegio que dice, bueno, vamos a hacer este determinado proyecto, vamos a ir a esto. No, damos ese espacio a ellos para que sean protagonistas y luego no les decimos, hacemos esto, esto, esto. No, ¿qué podéis hacer, qué podéis crear para cambiar esta realidad social? Que les, estam, les estamos, y los profes, estamos eh, enseñándoles maneras de, de gestionar y organizar la sociedad diferentes. Se les da una formación de, de activismo social. Se están tanto en asambleas como en la cooperativa que han creado, como en las decisiones que toman en su día a día a través de votación de mano alzada o en papelitos, que también eligen ellos, porque son y ellas son conscientes de cuándo una votación necesita ser... Eh, eh, encubierta porque creen que si no va a variar el resultado, o bueno a mano alzada porque ven que hay consenso, tienen voz todas y todos, entonces eso ya les está dando una educación muy potente, de cuando salgas ahí fuera, si no te encuentras con esto, ¿qué puedes hacer tú para generarlo? Y luego además hay un ejemplo en las casas también, aquí hay muchísimas familias que son activistas de... de un amplio espectro, tanto a nivel político, a nivel social, ecológico. Entonces, claro, hay, hay digamos que una manera muy similar de verlo, ¿no? En la mayor parte de las familias y en la escuela. Y eso es muy potente. O sea, el que tú le digas a una niña a un niño, no, no, es que tú puedes cambiar las cosas, tú puedes crear una cooperativa social, puedes eh, hacer una asociación no sé de cultura crítica estoy pensando en, en el caso de nuestra familia con una librería verdad o sea, hay pero luego hay otra realidad muy pequeñita de familias de una de un poblado chabolista con una son solamente seis o siete niñas y niños pero es su realidad también entonces la manera de llegar a ellas y ellos es muchísimo más complicada porque no tiene nada que ver con nuestro, con lo que viven aquí entonces bueno al final son pequeñitos cambios, pues por ejemplo, que en un momento de comedor el que friegue los platos sea Fernando y el resto son todo mujeres, eh, o el barre, o, pero, pero tiene que ser a través del ejemplo. ¿sabes? Y cosas muy, muy pequeñas, muy pequeñas porque su día a día es otro totalmente distinto. Entonces, para llegar a ellas y ellos es... Y luego el tema cultural, eh, por ejemplo, ya que ha salido el debate de, de los niños de gitano, el... Uno de los aprendizajes que yo tuve es decir, vamos a ver, no es su cultura, respetemos su cultura. Eh, no les vayamos diciendo qué es lo adecuado no adecuado, porque al final se van a poner a la defensiva y se van a ir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hicimos un proceso de reflexión, participamos con otros enseñantes eh, gitanos y dijimos, muy bien, ¿qué podemos hacer y ser un modelo? Entonces, bueno, pues en pequeños espacios en los cuales hay figura femenina y masculina, pues la masculina adoptaba lo que para ellos es un rol femenino, de tal manera que vean, ah, el director del colegio está fregando, y me venían a decir, pero ¿qué haces? No sé qué, no sé cuánto. Y, y era gracioso el decir, bueno, pero no hemos comido, no ¿qué quieres? Que yo que he comido, pues ella por qué lo tiene que hacer, si lo he comido yo, lo he manchado yo, no, no... Bueno, pues vas creando esos procesos, sobre todo de, de ser conscientes de, oye, a ver, esto nunca me lo han dicho, él lo hace, entonces tiene que ser como me han enseñado, y así todo, todo lo que está pasando ahí fuera, lo incorporamos y lo incorporan ellos. No es el centro el que decide, vamos a hacer un proyecto de ayuda a tal, no, viene de ellos, de sus vidas, pues de procesos que pasan en casa, en lo que ven en las noticias, en la radio, lo que sea periódico, y lo traen. A veces es verdad que hay, desde el claustro o desde algún profesor, profesora, porque todos tenemos una determinada sensibilidad, pues se trae un artículo o surge algo en la asamblea y se incorpora algo para crear más desde ese espacio. ¿no? Pero siempre no siendo nosotros los que abanderemos, sino acompañemos y desde ahí aportemos. Luego a mí me parece que la, la política tiene que ser la herramienta con la que tú transformes. Entonces, no, no se trata tanto de educarles a nivel político en ninguna de las opciones que hay, sino en darles ese espíritu de… primero, el, el, el, que se crean capaces de cambiar las cosas, me parece importantísimo, contarles que con qué herramientas qué herramientas tenemos, y si no, cuáles quizás se deberían crear, y luego eso, que sepan que la herramienta, una de las herramientas es la política, pero no tanto meterles una ideología de nada, al final ideología es todo, o sea, que creen una cooperativa es algo, que bueno, levantarse por la mañana es político, ¿no? como se dice, pero no tanto hablarles de política, sino hablarles de qué puedes hacer tú para cambiar tu realidad si es que hay, ves cosas que no te gustan, que las vemos, claro. Tenemos una vocación de transformación social, no nada más con nuestros niños, sino nosotros hemos ido a dar charlas por toda España, donde nos llaman, la universidad, eh, aquí tiene cabida cualquiera que quiera hacer un proyecto de investigación, porque si, si no abrimos las puertas, colegios como los nuestros, no lo ve nadie, entonces hay que demostrar ahí fuera que esto se puede hacer y que somos que hay personas diseminadas por, toda, por todo el planeta haciendo cosas de estas y demostrando que no solamente se puede hacer, sino que además funciona. Digo, ya que los adultos necesitamos resultados, ¿no? ¡Wow! <risa> crecer. <risa> crecer. Pues... Más permisión más dar ese espacio a que las personas sean. Yo me imagino una planta. Entonces, ¿qué es crecer para una planta? Es tener una tierra y agua con lo que alimentarse, que para mí sería lo que podemos aportar las adultas y adultos, los cuidados básicos y un entorno seguro, amable y de amor. Y a partir de ahí, el desarrollo de la planta, pues depende de qué planta sea, se desarrollará de una manera u otra, ¿no? Pero no ir poniendo cositas que la amarren a un palo, sino, bueno, florece, desarrollate como quieras. Y para mí eso sería. Bueno, es que el venir cada día es un, es un momento de disfrute, o sea, no igual esperamos a que se... A ver... El, el tema dicho es que queremos venir. Yo hasta el año pasado no quería venir, ¿eh? Todos los años empezaba con ilusión y me acababa fatal, pero ahora es que no lo cambio por nada. Y yo no tengo plaza aquí, tengo mi plaza en un colegio tradicional. Bueno, pero pues como director se la he sí. sí. por tres años. Sí, a cuatro, cuatro. cuatro, así que nada. El, el motor es ver a las niñas y niños felices. O sea, creo que no vendríamos nadie, las familias no vendríamos si nuestros hijos no viniesen a gusto y felices. Y... Entonces, desde el punto de vista de las familias, me imagino, y comparto el ver a tus hijos felices en un espacio como este, y además abierto para ti también. Pues yo no te lo puedo definir porque vengo ilusionado, soy esa ilusión, entonces... Y es la, la, lo que veo en los ojos de mis compañeras y compañeros y de las familias, cuando veo, veo como esas chiribitas en los ojos y los niños y niñas. Entonces es, es como, es una retroalimentación, esa energía está presente en el, en el día a día, entonces, eso es.